Lectores, ya terminó agosto y me pareció que sería una buena idea terminar el mes con una semana especial dedicada a puros book tags. Así que bienvenidos a la TAC week o oh hay dos motivos principales por los que se me ocurrió la idea de hacer esta semana el primero es que ya desde ese tiempo hay dos personas que me avisaron que habían hecho un book tag y que me habían etiquetado así que esperen esos dos videos a lo largo de la semana y el segundo es que ya se viene octubre y para los que llevan por lo menos un año en este canal saben lo que eso significa y para los que no sepan amiguitos se vienen 31 videos diarios uno detrás de otro Así que pues quería tomar como excusa esta semana para empezar a calentar motores para iniciar otra vez con la rutina de grabar por lo menos un video diario por una semana Porque más o menos a mitad de septiembre va a empezar la locura que significa el camino a Halloween 2017 Así que vamos a comenzar, el book tag del día de hoy es el Oh My God This Song o oh, oh Dios Mío Esta Canción Creo que la primera vez que lo vi fue en el canal de Fefe Books, creo que así se llama su canal, no estoy muy seguro. Pero abajo les voy a dejar el enlace para que ustedes también lo chequen. Y pues bueno, aquí hay nueve categorías y para cada categoría tengo que responder con una canción y con un libro que correspondan a lo que me está diciendo la consigna. Así que vamos a comenzar. Por cierto, aquí hay canciones y este no va a ser un video de esos en donde cuando suena la canción pongo la imagen en gris y luego yo hago el lip sync emocional. Ah, uh -uh. Esos, esas, esas secuencias son de las que más cringe me dan Cuando veo algún video en YouTube Y no estoy muy seguro de por qué Yo lo hice hace algunos años con el video especial de 100 videos Y no me quedaron ganas de hacerlo Así que amiguitos, no, aquí no voy a hacer lip-sync de ninguna canción El único motivo por el que a esta edad haría lip -sync Es si tuviera a RuPaul enfrente y me dijera Emanuel, it's time for you to lip-sync for your life Y amiguitos RuPaul, por desgracia, no está enfrente, están posteres de la ley de la justicia y de Aquaman Así que hoy no voy a hacer lipsy Vamos a comenzar La primera categoría es My Jump Aquí tengo que escoger una canción que cada vez que salga en algún lugar Televisión, radio, de random en mi celular, en la computadora Siempre la tengo que escuchar de principio a fin No le doy en Skip, la tengo que escuchar cada vez que sale Y en mi caso es... Piece of my heart de Janis Joplin Es de mis canciones favoritas de la vida Y cada vez que la escucho Pues tengo que tratar de eh, romperme las cuerdas vocales Para tratar de imitar la voz de Janis Joplin Que nunca funciona Y tal vez por eso cada vez mi voz va de mal en peor Y en cuestión de libros Un libro del que nunca me canse Y en mi caso Los mejores relatos Los mejores cuentos breves de H.P. Lovecraft no hay nada más que tenga que decir, en especial esta edición, eh, últimamente he conseguido algunos otros libros de Lovecraft, ya lo van a ver en el book haul de verano. Pero bueno, esta es la edición a la que siempre regreso, tiene eh, mis relatos favoritos y es muy fácil de cargar para todos lados, así que siempre siempre regreso a esta edición y por eso nunca me canso de este libro. La segunda categoría es... Throwback, una canción que me recuerde a alguna etapa vergonzosa o incómoda, no sé muy bien qué significa esa palabra en español pero en inglés es cringe y pues bueno... Yo puse vergonzoso. Y bueno, una canción que me recuerda en mis primeros años de secundaria, cuando el joven Manuel era un poco emo y muy otaku. Estoy hablando de Yura Yura. Creo que este es el opening de alguna temporada o de alguna parte del pinche anime de Naruto. Y creo que también salió en Inuyasha o Bleach. No me acuerdo en cuál de esos dos. Pero bueno, fue el opening de dos animes. De eso sí me acuerdo. Y Yura Yura me trae recuerdos basta. Interesantes Vergonzosos Incómodos Que me gustaría no recordar La canción me gusta mucho Aún hoy en día La escucho cada rato Pero pues sí Trae recuerdos Un poco incómodos ¿Verdad? Y para el libro Igual Un libro que me recuerde Alguna etapa Medio incómoda O vergonzosa Y que ya Probablemente Mejor dicho No me gustaría Si lo leo hoy en día y este no es que me recuerde a alguna etapa incómoda, bueno, en el inicio de la universidad fue muy incómodo, pero este creo que si lo volvería a leer no me agradaría tanto. La primera vez que lo leí tampoco me agradó tanto, así que me imagino que una relectura no mejoraría mucho. Y es Tres o Multitudes de Ali Cronin. Me pasó como de día y de noche este libro, ni siquiera me acuerdo de qué era, pero no causó gran impacto en mí. Tercera categoría, Replay Una canción reciente que estés Escuchando continuamente, que la pongas En repetir a cada rato Y pues, Bad Liar de Selena Gómez, no esperaba nada De esa canción, pero Me gusta mucho y la estoy escuchando A cada rato, y el libro Un libro reciente que se haya convertido En tu favorito, o un libro reciente Que te haya gustado mucho Y de hecho lo terminé apenas ayer Crónicas Marcianas de Roy Bradbury Este libro fue jodidamente hermoso y tiene un final tan poético, este libro es simplemente genial, así que uh, está para esta categoría. La siguiente es Gets Me, una canción que me hable al alma, que me llegue, y para ese escogí una de las últimas canciones del musical de Dear Evan Hansen, Words Fail. Desde la primera vez que escuché esa canción me llegó al alma, en especial la última parte Oh, cuando le escucho en momentos en donde me siento triste Lloro como por media hora después de escuchar la canción Porque de verdad me llega a cada... Fibra imaginaria de mi alma Imaginaria, así que esa canción Queda aquí, y para el libro Es un libro que me represente Que cuando yo lo vea, diga Este libro es como yo en formato de libro Y el año pasado, amiguitos eh, A estas fechas del año pasado, yo hubiera Dicho las ventajas de ser invisible Siempre lo he dicho, ese libro Me habla en un nivel casi espiritual Pero pues, quería poner Otro, así que voy a escoger Demian, de Germán ese libro también me habla a un nivel espiritual... Creo que Demian es mi versión como que joven adulto de lo que fue Las Ventajas e Invisible en mi etapa de adolescente para mí. Así que Demian está aquí como libro que me representa, que yo digo que es como yo en versión de libro. Germán, que es uno de mis autores favoritos durante este 2017 y probablemente de la vida mientras siga leyendo más libros de él. Siguiente categoría, What. Y aquí tengo que poner una canción extraña, pero que me guste. Y no hay otra canción más extraña, pero que me encante, que este que se llama Peanut Butter Jelly de Galantis. Ay, me golpeé. No sé cómo se pronuncia el nombre de la banda o grupo, no sé qué sea, pero yo le voy a decir Galantis porque así se escribe. Oh, esta canción no es otro pedo. Esa canción, no sé de cuál se fumaron para escribirla, pero tiene un ritmo demasiado, demasiado... Eh, así que me anima la canción Nunca la he entendido Pero me gusta demasiado esa pinche canción A pesar de que es muy rara Y para el libro, un libro extraño Que me haya marcado Que esté recordando constantemente por alguna cosa y Aquí no voy a poner un libro Pero un relato que aparece en un libro Estoy hablando de En las colinas en las ciudades que vienen los libros de sangre de Clyde Barker. Ya pasaron meses desde que leí ese libro. Y ese relato sigue apareciendo en mis pesadillas. Así que no había de otra. Tenía que poner ese pinche relato sumamente extraño. Siguiente categoría. Let's go. Una canción que me anime. Y no hay otra canción que me anime por las mañanas. Que sea Proud Mary de Tina Turner. Esa canción empieza slowly y termina very rough. Así que... Esa canción, cuando, cuando despierto y la pongo, mi día es bueno automáticamente Y para el libro, un libro que me motive Y yo escogí el desafío Starbucks de Howard Sulch No sé cómo se pronuncia su apellido Pero me gusta mucho ese libro Cada vez que lo leo me motiva a seguir poniendo empeño en mis proyectos personales Así que ese es un libro que me inspira bastante Siguiente categoría, chill, una canción relajadita. Y yo tengo que poner esta porque cada vez que tengo algún como que desequilibrio emocional, la ansiedad me llega intensamente. Siempre pongo esta canción para hacer mi respiración 4x4 y relajarme un chingo Estoy hablando de She's Always a Woman to Me La letra es hermosa, lloro porque no tengo nadie a quien dedicársela Y bueno, la melodía también es jodidamente calmadita y me encanta eh, She's Always a Woman to Me de Billy Joel Joel, No me acuerdo cómo se pronuncia ese apellido, pero bueno Esta canción es hermosísima y para el libro un libro relajado que te gustaría leer en alguna tarde lluviosa y aquí voy a poner un autor, Neil Gaiman, saben que es de mis favoritos y yo creo que ese autor se lee jodidamente bien en una tarde lluviosa y para poner un ejemplo porque es de mis próximas lecturas voy a poner una novela gráfica que se llama Los Cazadores de Sueños de Neil Gaiman, tiene unas ilustraciones bellísimas. Eh, ganó varios premios, bueno, un premio importante Y pues está dentro de mis próximas lecturas Estoy esperando a que llueva para ponerme a leer este pinche libro Y la siguiente categoría es Adictivo eh, Una canción que sea como tu placer culposo Esta es la categoría de los placeres culposos Y para canción yo voy a poner cualquier canción de Carcú No sé si ustedes llegaron a ver esa serie Carcú, no cada vez que escucho una de sus canciones me vuelvo loco, amiguitos. Y pues la verdad es que sí, es un poquito de placer culposo. Y en lecturas es un manga. <ríe> Ustedes saben que a mí el romance no se me da mucho. Y este manga particular es muy romántico, pero también muy absurdo. Y se llama Lovely Complex. Lo leí cuando estaba en prepa y es mi placer culposo. Hay una película live action también y la veo a cada rato para animarme el día y el manga también. Es bastante, bastante entretenido, pero sí es algo que yo pondré en la categoría de placer culposo. Y por último, nostalgia. Una canción que me recuerde a momentos bonitos de mi infancia Y bueno yo no voy a poner infancia sino de la prepa Porque no tengo muchas canciones que me recuerden a la infancia Pero de la prepa sí Y estoy hablando de la canción Crush de David Archuleta Creo que la, la prepa que diga fueron han sido de los mejores años de mi vida y esta canción me recuerda mucho a cuando yo iba de camino de mi casa a la prepa. Me recuerda también en la época en la que conocí el show de Ellen DeGeneres y también de cuando estaba obsesionado con mujeres desesperadas. Cada vez que sale esta canción en mi celular me remonta a aquellos años entre 2009 y 2011. Me gusta mucho esa canción y me recuerda etapas muy bonitas de la preparatoria. Y para el libro tengo que poner toda, toda, toda la saga de Harry Potter. Porque esta es la única saga de libros que yo tengo muy relacionada con mi familia. Esta es la única saga que... Mi familia saben que amo, es la única que reconocen cuando digo Harry Potter por las películas, por los libros. Mi papá se encargaba de comprarme estos libros. El sexto lo leía junto con mi mamá mientras ella leía libros de cómo hacer jugos o cosas por el estilo. Iba al cine con mi hermana a ver las películas. Así que, esa serie de Harry Potter, ya no tanto por lo que trae adentro, sino por el hecho de lo que esta serie significa para mí y la relación que he tenido con mi familia. Por eso está aquí en Recuerdos Bonitos de la Infancia, porque este sitio más o menos desde... La, los últimos años de la infancia Hasta que se terminó de publicar este libro Que este de hecho me lo trajo mi papá Como una sorpresa cuando llegó de trabajar Así que Harry Potter tiene que estar aquí Y estas son todas las preguntas amiguitos Las consignas son nueve Creo que es un tag bastante entretenido No voy a batallar a nadie en la semana Porque honestamente pues no tengo ganas de verdad y no quiero sentir la, la, el sentimiento que diga de que nadie responda así que si ustedes lo quieren hacer pues háganlo porque creo que es un tag muy entretenido y por hoy es todo espero que les haya gustado ese video si ya leyeron alguno de esos libros o si han escuchado alguna de estas canciones me gustaría saber en sus comentarios en la parte de abajo y también recomiendenme alguna que otra canción para expandir verdad mi librería en mi computadora y en mi celular así que por ahora lectores es todo ya saben yo espero que tengan una muy buena semana y que le dan un muy buen libro